como tú estás, bebecita? antes de empezar con el vídeo te quería enseñar mi nuevo outfit que me he comprado con el dinero ahorrado de DeFi ¿Brr? os ha molado eh, ¿Eh? bueno los boyselman me han pedido que os hable del patrocinador para este vídeo, muchos ya lo conoceréis DeFi antes de explicaros cómo podéis ahorrar con DeFi, os recuerdo que tienen un sorteo activo hasta el 15 de septiembre, donde puedes ganar un iPhone 12 Pro un macbook air, una tele de 43 pulgadas de samsung, tres días en el spa o un Xiaomi electric scooter. Clican en el link de la descripción que ya queda poco para que se acabe cantochota. Ahora sí es momento de explicaros cómo funciona DeFi. DeFi es un servicio de cashback y eso qué significa bebé, te preguntarás. Significa que te ahorra una parte de tu dinero Se si compra a través de su web en una de las muchas tiendas online que hay como Booking, Gucci Travel, Aliexpress, Ebay, Bershka, MediaMarkt, El colting Inglés muchísimas otras. Pero hoy entramos en en porque el perrito se quiere ir de viaje. Ya he visto que los boysets se van mucho de viaje a Tenerife, así que yo me voy para allá, para la isla. Para hacerlo solo tengo que comprar mi billete y al cabo de un tiempo se me devolverá la pasta, a mi DeFi Wallet o a mi Paypal. Esto ha sido fácil, bebé. Os dejo con las aventuras de los boysets en los Pirineos. Brrr, ¿eh? Es hora de comprar comida para la expedición. Vamos. Juan, ¿quieres arroz? Dale caña. Ya tenemos la compra hecha. Ahora sí, ¿a dónde vamos? Nos vamos a Francia, a un spot de los Pirineos, al famoso Lago del Corazón. Para mí, uno de los sitios más bonitos y más únicos del mundo. Voy a conducir, ¿no? Sí, conduce tú. Vamos, a conducir. Vámonos. Ya estamos listos. Empieza la caminata, objetivo, allá arriba. Subimos, se ve, no sé si lo veréis bien, pero después está bastante empinado. Hay un camino así, pim pim pim pim pim pim pim pim. ¿Cómo hace Alex? Pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim. Llegas a un lago precioso y sigues andando para tener la vista desde arriba del todo. Y desde arriba, desde abajo no se ve, pero desde arriba tiene formita de corazao. Hola queridos followers. ¿Estás a sacar al manager de la oficina. Ha vuelto. Listo, no sé, pero habrá que tirarle. Está cagado. Son nada, tío es nada, tío. Esa es una caminata chill, Juan. Somos la última de Dolomitas. Eso lo estoy diciendo, ¿no? Pero las montañas de Castellón están mucho más cerca. Esto parece mucho más. No sé si voy a poder. En Dolomitas me dijeron lo mismo y toda la gente se rindió, excepto ellos dos, y me obligaron a ir con ellos, así que... Eh. No, no quedes como que te hemos obligado. Queda como que eres un, una bestia, tío. Espartano, va. Acaba de dejarlo claro, solo subió porque lo obligamos. En realidad, <risa> no, no quería subir. Eh, reparto, reparto de mochilas. Quiere? ¿Cuál quieres, Alex? Esta. <risa> Esa es otra. ¿Queréis que explique por qué no soy un cobarde? Porque siempre me cargan las mochilas con piedras a mí. Es ahí el motivo. No, esta no pesa tanto, es grande pero no pesa tanto. ¿Sabéis lo que falta? ¿Qué falta? El editor ahí para cargar otra mochila y que llevemos menos peso. ¿Vas a encontrar algo del editor o qué, Miquel? El editor, aún no os hemos dicho nada, pero ya está elegido. Está en fase final, así que tampoco es que sea 100% definitivo. Cuando ya lo tengamos asentado, vendrá a una expedición de los budget, lo que sí sea. pobrecito a ver si nos lo asustas bueno, ¿eh? tampoco no te preocupes vale no claro. te más preocupes lo va a editar él no Sí. podrá experimentarlo y editarlo lo tenemos todo listo no último trago de agua ahora viene la parte un poquito más complicada que tampoco es que sea complicada, son 300 metros de desnivel con roca un poco suelta. Más que complicada, empinada. Dicen sí, que esto es a tardar aproximadamente una hora, yo digo que media hora menos lo tenemos hecho. Va, a vamos a hacer una apuesta, va. Yo digo una que, hora. Desde que, no, no, desde que empecemos a subir hay que apostar. A partir de... Vale, ¿cuánto podéis tardar de en demorar el dron Aprox. 10 minutos. 10 minutos. Vale, pues yo digo… 40 minutos. No, 25… bueno, sí, 35 minutos. 25 más 10 minutos. ¿Tú, Alex? Yo digo que en subir son 20 minutos, en 35 minutos en llegar arriba. O sea, has dicho lo mismo que Juan. <risa> bueno, me voy a arriesgar un poco y voy a decir 35 y un segundo. Vale, espérate. Yo digo… <risa> no, no, no, no. 24, no. <risa> vale. Quedatén ya has perdido. ¿Lo ponemos ya cronómetro? Dale. Perfecto, vamos para vamos, arriba. Vamos para arriba. ¡Ay! ¿Pausado? Claro, pero... Lo habrás mirado para no favorecer a Juan, Alex. ¿No? Hay que partir de la base que si se acerca a 35, el verdadero ganador sería yo. 30. No, no, puede ser. Te lo juro. ¿Me lo estás jugando? No, es el screenshot. Ah, <risa> <risa> por 38, 39 o 38. ¿38? A 35, yo el screenshot. ¡He ganado! Siempre quiere ganar, eh? No, pero me habéis dejado en una situación imposible Ya que 35 era una posibilidad ah, muy bien Vamos a ganar lo que puede, cada uno gana lo que puede eh. Muy bien ah, Yo yes. también infinitas posibilidades ah, C'est bon, eh! ¡Ces bon! ¡Tanta rara! ¡Ah! Uh, ah <laughs> dream, oh. ¡Thank you! salut ¡Salud! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¡Puedes descender! ¡Sí, por descender! ¡Bah, dis-don, chapeau! ¡J'aurais dû rester ici, eh! Oh. ¡Ah! ¡Ok! <laughs> Chao, chao. No chao. Bueno, muchas gracias por subirnos la autoestima. ¿Qué he dicho? Traducción. <ríe> ay, ay, ay, ay, ay, qué tres chicos más guapos hay aquí. Me tendría que haber quedado. Llegamos. Bueno. Al Lac de Bueno, conseguido a medias. Falta subir hasta allá arriba. Desde aquí no podéis apreciar la forma de corazón. Pero, si subimos allá arriba, se conseguirá apreciar. Así que, nos quedan 200 metros de desnivel más para llegar. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! Y estas son las vistas. Buah. Es espectacular, eh. La forma de corazón falla un poco ahí, pero por el resto es espectacular. ¿Te gusta? ¡Eh! Épico. Y la puesta de sol por allí. Magnifique. Tío. Si tío. lo hubiéramos pedido a nuestro gusto, no lo hubiéramos pedido así de bien. Con un de nubes, tío, los colores, el contraste es bestial, tío. El rosita allí. Es que... Buah. Me haces caldo de verdad, eh, tío. Mira esto, mira esto. ¡Épico, tío! Y volvemos a Juan. Lo más bonito del vídeo. Lo más bonito del vídeo. Vamos, me muero de hambre. ¿Sabéis Va. que tengo yo, no? No lo digas. me bueno. <risa> <¡Salchicha> veganas! <risa> ya estamos, tumbaditos en la tienda de campaña, bien apretados, como a, como a nosotros nos gusta. Hemos hecho upgrade. Hemos encontrado en Netteldon unas cojines de 100 gramos que se pliegan y son enanos y los hinchas al llegar arriba. Porque Juan no podía dormirse en almohada. El soy yo, sí. <risa> pero nosotros nos hemos unido. Nada, nos hacemos mayores y nos cuidamos más. A veces... <risa> El atardecer ha sido súper, súper épico. O sea, aunque hubiéramos pedido nosotros lo que quisiéramos, lo que quisiéramos, lo estaba diciendo antes, pero es que... No lo hubiéramos elegido así de bien. Ayer por la noche y esta mañana estaba en casa y pensaba si acaso irme a patinar, irme a un sitio tropical, pero a la montaña ahora, tío. Qué duro, no sé qué. Se hace muy duro, tío, mentalmente, antes de empezar. Decir, hostia, tío, voy a sufrir, voy a sudar, que flipas. <risa> es verdad. <risa> Esto, como todo en la vida… Sí, es verdad, si yo abajo en el coche tampoco me apetecía. Acabas, pero... piensas, guau, tío, qué pereza, no sé qué, pero… Le echas ganas, le echas coraje y luego cuando llegas arriba, tío, no te rindes, y vale la puta pena, es el momento más feliz del mundo, no necesitas absolutamente nada, tío. Estoy completo, estoy feliz, no te necesito nada. ¿Veo así? miras para adelante? veo la naturaleza? Hombre, alguna cosa se me ocurre ¿eh? que podamos necesitar. ¿Qué? Yo, por ejemplo, hago una almohada mejor, que soy tienes <risa> Mickey. Bueno, me hubiera encantado haceros un discurso motivacional que te cagas. Una hoguera para calentar la Pero... cena, las latas de conserva que no se nos hemos metido frías… Pero nunca tendrás bastante en tu que vida. Que se prohibieran los pedos en la tienda de campaña… Por muy rico que seas, tu pareja, tus amigos… Se tirarán pedos a tu lado, tu almohada nunca será lo suficientemente cómoda… Y de vez en cuando te tendrás que tomar la cena fría. Pero ha sido épico, ha sido la hostia, es sí. verdad. Moraleja, sonríe aunque la comida esté fría. Sí. Salid de vuestra zona de confort, echadle huevos a todo lo que queráis hacer y a tope, joder. Y espero que haga falta pena. para calentaros en la montaña, por mucho frío que haga. Buenas noches y nos vemos mañana. <risa> Buenos días, después de una noche súper agradable para Miguel y para mí y no tan agradable para Juan, toca bañito. Aunque estemos en la montaña, nos gusta estar limpios y disfrutar de un buen baño con el calor que hace ahora mismo. Let's go. Uh, Va, hago yo. Three, three, one. One, two, three, two, three. a unos 15 grados eso sí te espabila eh eso te despierta pero vamos Juan dice que ha dormido un 25% de la noche ¡Oh! esto me que es sentir un poco mejor ready ¡Oh! estoy reventado joder ahí nos trabamos un pateo buenos días mundo ya estamos limpitos ahora no toca secarse y bajar a por la siguiente aventura <risa>